¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa este domingo 20.30 por Avia Yala Televisión, en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre el panorama latinoamericano con Héctor Bernardo, catedrático, periodista y escritor directamente desde La Plata, Argentina. Los espero.